En el coche a las 12, tú me dices si no amo de roce Ya tú me conoces, conmigo tú vas a brillar Dime si se da la oportunidad Tú estás solo, yo estoy solo, nena, ¿qué más da? Quédate conmigo, aunque sea fugaz, tú conmigo brillas, tú no tienes competencia De apariencia, ah, ah, ah. eres tan única que no encontré la ciencia. En el reflejo se ve tu silueta. Dime si la oportunidad. Tú estás solo yo estoy solo, nena. ¿qué Quédate conmigo, aunque sea fugaz. Tú conmigo brillas.